Seguir claridad estratégica tan importante para liderar los negocios. Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital, mil nueve. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, esto hacemos de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales, empresarios que se encuentran en este propósito. Y hoy estamos un eh, jueves más, jueves 4 de agosto del 2022. Ya saben, martes y jueves traemos invitados de honor que nos aportan con su know-how, con su experiencia para el engrandecimiento de esta valiosa audiencia, ¿no? Y bueno, el tema que vamos a hablar, como les había dicho en la intro, es cómo entender esta claridad estratégica. Lo vamos a ver con nuestro invitado, pero no sin antes, ya saben ustedes, hacerles la cordial invitación. Para todos aquellos profesionales de empresas, si eres gerente de marketing, de ventas si tienes tu equipo comercial y de ventas y que quieres sistematizar la captación de prospectos calificados dentro de eh, LinkedIn para eh, si estás en ambientes B2B, es ideal trabajar este sistema. Esto es lo que nosotros les acompañamos durante 10 semanas muy intensas en las cuales tú puedes eh, hacer parte tuya este, este sistema y personalizarle a tu realidad. Así que echarle un vistazo, kateman.com, es las mentorías, pueden revisar muchísima más información. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, y es que tengo a un querido eh, eh, colega, Rodrigo Andrade, que nos acompaña desde Guayaquil. Mi querido Rodrigo, gracias y bienvenido por estar aquí en el podcast. Katia, muchas gracias. Un placer, un gusto eh, estar aquí contigo y poder compartir de temas de negocios, de estrategia, tanto contigo como toda la gente que te escucha. Encantadísimo. Qué bueno, es, el placer es todo eh, nuestro, mi querido Rodrigo. Eres también amante de los podcasters eres catedrático también, eres empresario, así que tienes tanto por aportar. Y bueno, antes de entrar en materia y hablar sobre cómo entender esa claridad, cómo conseguir este, desarrollar estrategias dentro de nuestros negocios, coméntanos quién es Rodrigo Andrade y a qué te dedicas. Bueno, eh, yo he trabajado por muchos años en la banca, eh, eh, específicamente Banco Guayaquil, y desde hace un año eh, estoy trabajando en una fintech que es parte del grupo Banco Guayaquil y con la intención de revolucionar, como decimos nosotros, sacudir el mercado financiero y proponer nuevas maneras de que eh, las personas puedan manejar su dinero. Así que por ahora, muy dedicado a fintech, creando, esperamos muy pronto salir ya con nuestro producto. Tenemos una ambición enorme de realmente llegar y, y, a, y aportar en inclusión financiera. Eh, como mencionaste, doy desde hace muchos años clases en el IDE Business School, eh, a, desde hace unos pocos eh, dedicado a la materia de dirección estratégica, que es un tema que, que me apasiona y creo que vamos a conversar bastante sobre eso. <ríe> eh, y desde hace un año y poquito más, eh, también muy, muy curioso de los podcasts, me gustan mucho escucharlos, escuché algunos de tus capítulos después de tu atenta invitación Y decidí también eh, empezar a hacer programas con amigos empresarios, eh, tanto ecuatorianos como, como extranjeros y, y aportar, aportar, creo que los podcasts ayudan mucho, permiten a muchas personas que tal vez no tienen la, la oportunidad de, de sentarse a conversar con gente muy valiosa eh, a través del podcast creo que se puede llegar, así que eh, para mí es un aporte, una ayuda y, y, y un poco usar los contactos que, que la vida, la experiencia me ha permitido construir también para que los puedan llegar a, a personas que no tienen tal vez esa oportunidad. Claro que sí. Y bueno, como siempre digo a la audiencia, eh, buscamos profesionales que realmente tengan ese gran bagaje, ese gran recorrido, no solo en la parte teórica, sino en la experiencia. Así que es tu caso, mi querido Rodrigo, nuevamente darte las gracias. Y vamos a empezar eh, a entrar en materia, ¿no? Con todo esto que nos has comentado, pues desde la parte eh, estratégica, desde los conocimientos, desde liderar, desde la banca, eh, eh, seguramente, y ahora que estás liderando esta fintech, eh, uno de los grandes retos, y yo creo que con los que parte cualquier empresa, es tener esa visión estratégica de qué es lo que quiero conseguir. ¿Para qué estoy creando lo que estoy creando? ¿Qué objetivo principal quiero eh, validar? Y normalmente la estrategia parte también de eh, que es un arte, ¿no? El, el, el arte de esa creatividad, de esa visión eh, panorámica en conjunto, ¿no? El analizar, el trabajar esa mentalidad imbatible también para afrontar, porque no necesariamente todos los caminos son de color de rosa. Así que bajo este, esta pequeña introducción y en tus palabras y con toda la expertise, eh, mi querido Rodrigo, ¿cómo podríamos comenzar todos los líderes de, de, de negocios a tener esta claridad para desarrollar esa estrategia? Mira, yo, yo lo primero es, creo que como empresarios directivos tenemos un, un, un impulso muy, muy urgente de, de ponernos a hacer cosas, de, de, de, de tareas y, y, y, y, y tal vez llenar la agenda de cosas por hacer. Eh, eh, eso es importante y, y la ejecución es parte de la estrategia. Pero creo que hay que respirar un poquito profundo, tomar un tiempo y meditar profundamente acerca de lo que tú mencionabas. ¿A dónde quieres llevar tu empresa? ¿Cómo la quieres conducir? ¿Cuáles son esos factores que, que no son más de tres, cuatro grandes factores que diferencian, van a diferenciar hoy en mediano y en el largo plazo eh, y, y, y frente a la competencia? y que te van a dar una ventaja competitiva en el tiempo, eh, de, faz, de difícil imitación eh, y, que, y que demanda una capacidad de haber desarrollado esas ventajas competitivas. Si, si no hacemos ese eh, momento de introspección, de pensamiento, de meditación, eh, tú sales al mercado eh, con alguna solución, y, y pronto empezarás a perder rumbo y foco, que es lo que pasa con muchas empresas, con muchas personas, con mucha capacidad, con mucha capacidad de trabajo, con muy inteligentes, pero que, que, que no han asentado y no han definido claramente esa piedra, ese pilar, esa columna en donde van a estar sentados. Y eso, y eso significa definir con mucha claridad un propósito para tu organización, para qué y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eh, para darle rumbo, para darle dirección y, y en especial para aglutinar, alinear a todo el equipo de trabajo sobre una idea fundamental que, que, que permita un trabajo en equipo en el, en el largo plazo. Creo que, y, y, y lo podremos comentar más adelante, hoy el talento, las personas, y es, y es paradójico, Katia, porque hablamos de tecnología, digitalización, velocidad en crecimiento del todo, el tema tecnológico. Pero me parece eh, que hoy más que nunca las personas somos fundamentales dentro del eh, conseguir resultados y, y, y dentro de las empresas. Entonces, no podemos perder toda esta orientación tecnológica, pero las personas son vitales. Entonces, si no hay un propósito que los une, que los aglutina, difícilmente lograrás tener éxito. Y, y, y eso te lleva a generar una cultura organización, cómo nos comportamos en, en, en la empresa, qué, qué eh, habilidades y qué comportamientos y qué conversaciones queremos tener en esta, en esta empresa, cuáles son, eh, digamos, las reglas de la casa, ¿no? Acá en, en, en Peigo, que es la empresa Fintech que hoy dirijo, no, no le decimos las oficinas de Peigo, le decimos la casa Peigo y y en LinkedIn, que seguramente verás algunas de las publicaciones, así lo mencionamos, porque es como una casa, y, y en esta casa nos comportamos como una familia, las familias tienen su manera de ser, eh, sus costumbres, y, y eso es lo que venimos construyendo desde hace un año adicional. Y, y, y, y creo que esa es la primera parte para definir este tema de claridad estratégica. Propósito, valores, cultura, y una clara dirección estratégica que lleva una identidad, de una empresa como primer paso a, a establecer qué maravilla y es que tú has mencionado varios es un esquema muy eh, importante todo lo que, lo que has mencionado eh... Esa esta introspección que nos va a permitir justamente desarrollar esos propósitos, esos valores, esa cultura, ese objetivo principal al, al cual queremos llevar, eh, debe tener varias instancias. A tu criterio, la persona líder, normalmente la mayoría, el 90% de las empresas son empresas familiares. Hay una persona a la que lidera ¿no? el equipo y de pronto ahí va adhiriéndose más profesionales. En tu experiencia, ¿qué es mejor? Estará bien que de pronto esa introspección la haga este líder, ¿no es cierto? Que tenga claro esa visión y luego esa introspección o esa esa comunicación bien válida para que, como tú bien decías, el resto del equipo se sume a ese mismo propósito, se sume al barco, a remar en la misma dirección. Esa introspección puede ir pasando y hacer que esa idea principal se sume con la creatividad de todo el equipo. ¿Cómo cómo gestionar esta parte? Mira, yo yo sobre todo en las clases, en el líder les digo a los chicos, creo que no hay recetas de cocina. O sea, el que viene aquí o un libro o alguien que viene a dar una charla y les dice, miren, esto funciona A, B, C, D, creo que no ha vivido, no ha tenido la experiencia. Yo, yo veo que hay gente que les funciona, que, que ambas fórmulas son válidas. Depende de las personas. O sea, tú vas a tener un líder eh, que, que, que despierta una mañana con esa claridad con esa claridad, y claro, eh, va, va a dirigir según esa visión que, que exagerando, una mañana la, la, la, la vio y, y, y ir contagiando al equipo. Ese, y puede funcionar súper bien, y hay miles de ejemplos donde eh, parte bajo ese principio una empresa exitosa. Pero habrá otras que no, que, que hay una persona que tiene muchas ganas, que tal vez tiene capa, eh, maneras medios financieros. Eh, que tiene contactos, que tiene ganas de salir adelante, pero no viene la idea. Y ahí contacta equipo y es el equipo el que junto con él desarrolla la idea. Eh, el punto creo que es que un directivo tiene que conocerse, qué es lo que sé hacer bien. Y, y según lo que sé hacer bien, puedo ir aplicando maneras de actuar eh, mejor. El problema es cuando nos creemos eh, que sabemos todo, que aprendimos todo, y que nadie nos puede enseñar nada, y que mi forma de ser es la única que existe. Ese es el momento en que el directivo pierde contacto y se aleja de poder tener, poder tener éxito. Eh, eh, insistiendo un poco en lo que mencioné al principio, eh, la, eh, esto es libre, eh, cada quien encontrará su fórmula, pero para encontrar la fórmula lo primero que tienes que decir es, yo tengo que aprender, yo, yo no sé nada, yo estoy dispuesto a cambiar y ser flexible eh, permanentemente. Por ahí creo que un poco serían consejos y, y un poco lo que yo he visto y mi experiencia de trabajo. Y es que parte de los principios estratégicos es esa flexibilidad que tú has mencionado, ¿no? Y esa, esa, esa hambre de estar en constante aprendizaje, el no creerse, el saberlo todo, porque y ahora en estos ambientes busca de tanta incertidumbre, de tanto cambio, de tanta innovación, con mucho más razón, y me parece tan válido lo que tú mencionaste, el conocerse. El directivo tiene que saber cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades y apalancarse dentro del equipo. Ahora, eh, entrando un poco más ya al, al ámbito estratégico, ¿no? Normalmente el tener es, el, esas columnas básicas, ¿no? Como esa visión integral, el buscar diferentes opciones, a veces no es solo un camino el que recorrer o el que yo pienso inicialmente que va a funcionar, sino puede darse diferentes caminos el conseguir de pronto el saber cuáles son las motivaciones de, eh, de mi público objetivo al cual quiero llegar todo esto, pues te da eh, una serie de ingredientes para eh, ir cocinando esa estrategia. ¿Cómo ir eh, cada vez aterrizando, eh, eh, teniendo obviamente la claridad que ya hemos mencionado, pero ir eh, a pasos firmes trazando esa estrategia y en tu criterio? ¿Con qué frecuencia ahora deberíamos hacerlo? Porque antes era, pues bueno, una estrategia, un plan, me aguantaba cinco años. Ahora, ¿cómo, cómo lo ves? Sí, bueno. Eh... Hablamos al principio de este propósito y por qué y para qué de las empresas. Creo que otro pilar es importante, es bueno, eh, ¿quién es mi cliente? Eh, ¿Cómo escucho a mi cliente? ¿Cómo conozco al cliente? Hoy se habla, pues, qué dolor tiene el cliente y es un lenguaje que estamos usando mucho ahora eh, en lugar de necesidades. ¿Qué dolores tiene el cliente? Y, y, y, y ese conocimiento profundo del cliente que lleva hasta un tema sociológico, antropológico de las personas. Hoy es muy chistoso, hay antropólogos trabajando en, en empresas, sobre todo digitales, para conocer el comportamiento de las personas en realidad. Y, y, y eso te lleva a definir tu propuesta de valor. O sea, el cliente, como qué le duele, qué necesita, qué expectativas tiene, es lo que nos ayuda a definir una propuesta de valor clara. ¿Qué le estoy resolviendo al cliente? Se habla del job to be done, el trabajo que se va a hacer. ¿Qué va a hacer el cliente? ¿no? Eh, hay un típico ejemplo de, de un taladro y con el taladro haces un hueco. No, no no haces un hueco en la pared. Eh, con eso van a colgar un cuadro, con eso va a poner una repisa. O sea, eh, y exactamente entender cuál es el trabajo que está por detrás, no necesariamente... Es una herramienta que va a generar y va a ser una perforación en la pared. Es más allá, y eso es importante comprender. Eso te permite generar una propuesta de valor para, la, para, para tu público objetivo. Lo, lo, lo otro importante es definir públicos objetivos. El empresario, el directivo, a veces quiere comerse el mundo desde el principio. Sí, te lo vas a comer, pero... Esto, poco a poco. Va a tener su tiempo, va a tener su tiempo. Define Define un primer público objetivo, probablemente más pequeño. Eh, mi ambición en pego es llegar a más de 3 millones de ecuatorianos con la, con la, con la aplicación en 3 años. Pero, pero yo tengo que empezar con tal vez un público más pequeño, un early adopters. ¿Quiénes serían quienes pudiesen tomar una billetera digital en Ecuador inicialmente y claro. que me empiecen ellos a ayudar a construir también? Entonces, propuesta de valor es súper importante. Y eso, esos dos, dos primeros elementos te llevan a construir tu modelo de negocio. Porque eh, es claro, hay que tener rentabilidad en el largo plazo. O sea, eh, quien piense que eh, va a poder sobrevivir en el tiempo eh, sin generar una rentabilidad está muy equivocado. La rentabilidad es fundamental y hoy en día las empresas, los consumidores primero, están muy preocupados de temas de sostenibilidad. Medio ambiente, este, equidad de género, eh, inclusión de las personas. Hay una corriente fuertísima en el mundo sobre sostenibilidad. Y las empresas pueden ser sostenibles con un propósito superior, pero hay que generar rentabilidad, porque si no, no vas a poder mantenerlo en el tiempo. Y ese modelo de negocio tiene que estar complementado en cuáles van a ser tus ingresos, cuáles van a ser tus gastos, cuál va a ser... ¿Cómo vas a, a, a construir o cómo vas a armar o cómo vas a producir tu, tu, tu producto, ya sea un servicio o un producto, un bien? ¿Cómo lo vas a construir? ¿Cuáles van a ser los métodos que te van a llevar a ser más eficiente? ¿Y cómo vas a hacer el delivery a, a ese cliente? Y vas atando cliente, propuesta de valor, cómo se lo entrego, cómo lo produzco, que es la parte anterior, cómo genero ingresos y cuáles son mis gastos para tener rentabilidad. Y todo eso como tú mencionabas, debe estar en constante cuestionamiento. ¿Y cuestionamiento por qué? Porque el entorno cambia. ¿Qué está pasando en los temas de tecnología? ¿Qué está pasando en los temas políticos? ¿Qué está pasando en los temas económicos? ¿Qué está pasando en, en lo que el cliente, el consumidor, está percibiendo? La pandemia le dio un giro al, a la percepción del consumidor. ¿no? Eh, compras online, eh, esto que te hablaba de mayor sostenibilidad, preocupación sobre la salud. Hay un cambio en el consumidor y uno tiene que estar atento. O sea, el directivo tiene que estar oliendo, viendo, escuchando por todos lados. A veces gente dice, no, es que yo solo leo libros de negocios. Error. Tienes que ver Netflix. ¿Cuáles son las series que están hoy en día funcionando? Leer revistas un poco más, Lights. Este, eh, ver películas, es a, a hablar con tus hijos, ¿qué es lo que ustedes están escuchando de música? No, es que a mí el reggaetón no me gusta. Ok, no te gusta, pero, pero ¿en qué andan? Y, y si tú no estás en, y, y, y crees que el mundo se acabó en tu generación, olvídate, te, te quedaste y hay que estar pendiente. Y eso, todo eso eh, que va desde muy académico y muy científico, eh, tendencias de mercado, económica, tipo de cambio, etc., a cosas muy simples, como te decía, saber cuál es la serie que está de moda en, en Netflix es lo que permite ir adaptando ese modelo de negocio permanentemente. Lo que mencionabas y, y estar cambiando, estar cambiando, eh, pivoteando. La solución que tienes hoy es buena para un segmento, pero te das cuenta que puedes crecer más haciendo ciertos cambios. Pues adelante y prueba. Creo que hoy la, la tecnología y todo... Todo el mundo digital nos permite hacer unas pruebas que antes en el mundo físico, hace 20 años, no podíamos hacer porque eh, delivery del producto era muy complicado. Hoy es muy sencillo y, y probar, testear, eh, cambiar el producto para, un, para una población, para un, para un grupo de usuarios, cambiarle la marca, cambiarle los colores, cambiarle dónde están los botones y probar, y siempre estar probando esto que se llama... A-B testing, eh, dos, dos, dos fórmulas, probarlas y estar iterando permanentemente. Y que tu equipo de trabajo, y por eso vuelvo a lo del principio, el talento, todo el equipo de trabajo esté pensando de esta manera, que, que probablemente es lo que eh, construye más, lo que más aporta a este modelo. No solo es el directivo que está esto, es todo el equipo de trabajo. Y eso me lleva a, a, a terminar esta parte. Tú ¿Qué? no vas a hacer un plan estratégico, no vas a hacer, no sé, un documento estratégico, no vas a hacer un, un proyecto estratégico. Tú estás construyendo un pensamiento estratégico en tu organización. Que la organización entera está pensando de manera estratégica y, y eso, eso genera una expansión m, m, m enorme en las capacidades que puede tener un empresario y una empresa. ¡Qué maravilla! Esto me ha encantado el final, ¿no? Es decir, no es plasmar en un solo documento que a veces puede quedar ahí y lo peor es desarrollarlo y no ejecutarlo, sino estar en el día a día y más bien adquirir una habilidad tan grande que todo el equipo esté pensando a nivel estratégico. Esto me pareció valioso. Estamos este, casi por terminar, pero quería un poco matizar eh, y sobre todo tener tus comentarios sobre, está bien el tema de la adaptabilidad, de conocer todo este recorrido, has, has puesto tantos ingredientes sobre la mesa, pero qué pasa cuando, eh, o cómo podríamos, más bien las organizaciones, apalancarnos en esa ventaja competitiva, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Si bien es cierto, puede ser, mira, enfócate en algo puntual, que tu propuesta de valor realmente sea esa transformación a ese público ideal y luego vas escalando, pero ¿cómo eh, apalancarse en esa ventaja competitiva? Que a veces es como muy retórica, pero ¿cómo la, lo, lo apersonamos ya en el día a día? Uh... Eh, es, es complejo, no es fácil. Pero yo, lo, o sea, primero es encontrar y definir esa ventaja competitiva. Creo que hay dos elementos que se me vienen así a la cabeza. Lo primero es, es en que el, esta, esta organización, que ya de, tiene un definido un propósito, una cultura, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer diferente esta organización? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué habilidades puede tener? Es como una persona, o sea, eh, yo tengo estas fortalezas. Pues si, si si si yo quiero tener no sé éxito en la vida laboral o demás pues lo que haré es contarle a la gente y poner esas fortalezas por delante yo creo que ese es un tema importante y, y lo otro que a mí me gusta mucho y, y, y está recomiendo un libro que se que se llama Océano Azul no recuerdo el autor pero Océano Azul y, y, y que te y que te lleva a esta esta esta reflexión de, de no compitas eh, eh, en el mismo campo de batalla que los que ya están en el mercado. Eh, que eso te lleva a un, lo que llaman en el libro un océano rojo, porque terminas teniendo una guerra de precios, una guerra de tiempos sí. de entrega, etc. Y lo que pasa es un desangre y el mercado no gana. sino crea un mercado nuevo. Y ahí es lo que dicen, un mercado de océano azul, con nuevas ventajas competitivas, eh, piensa, sal de lo que estás viendo, no es que tal banco está haciendo tal cosa, tal empresa de electrodomésticos, el que vende, no sé, eh, eh, eh, eh, autos, hace X o Y cosas, es la ventaja. Tú creas una nueva, piénsale, dale la vuelta, créate nuevas diferenciaciones en el mercado. El mercado lo que está pidiendo son cosas diferentes. No es fácil, es súper, aquí yo lo digo, y claro, es muy sencillo, pero, pero pensar en eso, cómo me diferencio, con ventajas competitivas que hasta el momento mi competencia, mi sector no la ha desarrollado. Genial. Bueno, y es que en realidad con eso nos quedamos, ¿no? Con ese pensamiento disruptivo de darle algo nuevo y diferente que obviamente encaje a esas necesidades. Mi querido Rodrigo, estamos por terminar. Palabras, finales tuyas, algo que no te haya preguntado quieras aportar y seguro por favor déjanos tus redes sociales donde te podemos contactar porque seguro que la audiencia querrá hacerlo. Este, bueno, muchas cosas que contar, pero, pero sobre todo eh, mi recomendación de, de, de, de definir esta claridad estratégica. Me, me encuentro con mucho empresario eh, exitoso y, y con muchas ganas y con muchas habilidades, pero que este paso de definir claramente cuál es su estrategia y, y, y poder tener una visión de largo plazo no, no lo ha desarrollado. Así que yo, yo creo que ahí hay una gran oportunidad en especial para el empresario ecuatoriano de... De, de, de poder generar ideas, negocios, negocios nuevos. Eh, eh, la verdad que, que un gusto poder, poder conversar de estas cosas. Me, me encuentran en LinkedIn, ahí Rodrigo Andrade de Somes. Eh, en Twitter también me gusta mucho Twitter, R Andrade D. R Andrade D. Y, y para que escuchen mi podcast también, así que ahí me hago publicidad, Katia, <risa> la charla estratégica en Spotify, y ahí hay varios empresarios ecuatorianos muy interesantes que escuchar. Mil gracias no, a ti, de hecho vamos a dejar esto en las notas del programa, felicitaciones por ese podcast el formato de podcast mismo nos encanta eso hablábamos antes de, de entrevista y, y sí, efectivamente también nos quedamos con ese pensamiento que hay mucho porque estos empresarios eh, en general no solo ecuatorianos sino a nivel general de América Latina puedan desarrollar esas, esas estrategias a largo plazo es que es una, digamos, una cualidad importante ver más allá no solo en el corto plazo porque pues de pronto eso no te no te deja ver y es un dicho, ¿no? los árboles no te dejan ver todo el bosque. Así que ver a largo plazo, detenerse un poco más, hacer esa introspección y todo lo que eh, Rodrigo ha manifestado, pues irlo eh, pues, aplicando de manera práctica en el día a día y hacer que haya un ecosistema donde todo el equipo piense de manera estratégica. Esto también me ha encantado. Mi querido Rodrigo, nuevamente darte las gracias infinitas por estar aquí, por aportarnos tanto. Eh, por eh, En algún momento te emplazo para que nos eh, visites y nos cuentes un poco más ya sobre PayGo, cómo va avanzando esa fintech. Claro que, que sí. Necesitamos los empresarios también ese apoyo, ese apalancamiento financiero para dar a... Uh, a, a crecer los, los emprendimientos así que bueno, con esto nos quedamos con esto nos despedimos y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast en iBox en iTunes y ya que están en los podcasters, por favor dejar sus valoraciones y recomendaciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo y si están eh, si les gusta el formato de video ya saben ahí está YouTube y estar ahí al otro lado porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio